Este, yo creo que empezamos con, con Ana, ¿te parece? Bien, Ana, ¿Eh? bienvenida. Eh, Contanos, desburranos. esto de agradecer, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, a Darío especialmente, y a toda la tierra de Salta. Yo vengo de, de España, eh, ya hace unos años que estoy introducida en esto del Chinenshikun, Chi quiere decir eh, sabiduría, es una calidad de inteligencia eh, muy elevada, ¿eh? que quiere decir que el ser se abre al universo, se reconecta con el universo, eleva sus niveles de conciencia y es capaz de adquirir la sabiduría de toda la humanidad, de todo el universo y funcionar en un sentido de paz, de armonía y de paz sobre todo consigo mismo. ¿eh? Nen quiere decir capacidad, y capacidades, son las capacidades extraordinarias que tiene el ser humano, eh, capacidades especiales, como ser, eh, comunicarse mente a mente, mover objetos, pero sobre todo entrar en esas conexiones, ser árbol, ser montaña, ser nube, ser pájaro, y por supuesto cuando uno es árbol, montaña, nube, pájaro, realmente puede vivir en armonía con toda la naturaleza. Y comprender al otro ser humano también como parte de ti mismo. No soy yo, no eres tú, somos una totalidad completamente conectada. China en Chikun es una creación del doctor Pang Ming. El doctor Pang Ming es médico occidental, médico oriental. Podemos pasar fotos. Ah, ahí estaría, está, estaría tenemos, fantástico. Ahí ¿eh? está la, en la foto de Panmin y podemos pasar un poquito al video. Del hospital, el del desde el hospital está, de este medicina. Es, este ahí, es, está el, ahí está el ahí doctor Panmin. Y es un hombre que tuvo la virtud de reconocer que eh, muchos pacientes eh, de él estarían mejor practicando Chikun, esa arte milenaria de la conciencia y de la energía, que maneja la conciencia y la energía. Y además, no solo eso, sino que eh, él tendría capacidad de curar a miles de personas en un en una sola oportunidad. Es así que el hospital sin medicina, albergaba... En Huaxia, Huaxia, el centro Huaxia. Eh, ¿Dónde está eso? Eso es a China. cinco horas de Pekín. Eh, a 5 horas de Pekín funcionó de, eh, durante un lapso de 10 años Y después eh, la experiencia culminó eh, por, por cuestiones políticas eh, eh, Lo pusieron preso eh, Lamentablemente A Pangmin Pan lo pusieron de, ¿En, en trabajo forzado en, eh, Sí, sí, no, en preso domiciliario ah, Simplemente ¿sí? no podía dar conferencias ni podía enseñar Porque chicun es un camino de liberación para el ser humano y entonces, paralelamente, había otras corrientes de Qigong que empezaron a enfrentar al gobierno chino y eso llevó como consecuencia que se reprimiera todo el Qigong. ¿eh? Y así, actualmente, otra vez este, sale a luz el doctor Pang. Está libre ya ahora. Está libre y ha sido reconocido como profesor de una de las grandes universidades de China, de medicina china. Y está, obviamente... Es este es el doctor Pang Ming. Es. esos y este es uno de sus estudiantes más allegados, que es Wei Chifeng, que es uno de mis, de mis profes. Yo tengo formación con Wei Chifeng, con Chen Chinchuan Qing y con Liu Xianxie, tres profes de, que han estado en el hospital. Sí, ahí están las fotos. Sí, sí, sí, sí. Son, son este, muy especiales y con mucho sentido del humor. Sí. Y bueno, ellos te relatan su experiencia. Por ejemplo, Liu Xianxie me eh, contaba... Está la clínica. Esta es la clínica y esta es una de las exper experiencias de entrenamiento. ¿eh? Y eh, se trabajaba con la gente en lo que es la teoría Hun Yuan, ¿eh? de la completud Hun Yuan. Él crea una teoría del todo, el doctor Pan donde explica cómo todo está interrelacionado ¿eh? y cómo pues, se trabaja en campos de energía. ¿eh? Nosotros acá estamos formando un solo campo de chi, simplemente por estar en un mismo programa. ¿Y, en, ¿eh? y, y con y, los, resultados, los resultados médicos que tenía ahí? Ahí los resultados médicos eran de un 95% de mejoras en, en, en general en, en, en, toda toda, en todas las patologías más de 180 patologías, ¿eh? y hay una cosa muy interesante que tiene Chinen Chikún, y es que no distingue entre una patología y otra. No ¿Sí? es lo importante el cartel o, o la etiqueta que se te ponga, sino que todas se tratan de la misma manera. Como la uroterapia. Las personas que, no, que llegan a los, llegaban al hospital sin medicina no eran considerados enfermos ni pacientes, eran considerados estudiantes y practicantes de Chikún. ¿Sí? y estaban al mismo nivel que los profesores, ¿eh? practicando ocho horas por día, ¿eh? unas prácticas que yo he vivido porque estuve en, en, en un centro en la isla Jainán, ¿eh? estuve 25 días en un centro de longevidad y, y de salud, y practicábamos desde la mañana, antes del desayuno, hasta la noche, después de la cena, y, y es una, un ritmo muy agradable, con un, con un ritmo horario de comidas espléndidamente puestos, que no, no tienes hambre nunca. Y realmente es, el efecto es muy sanador. ¿no? Podemos decir que en mi caso personal, por ejemplo, yo no tenía una patología determinada, eh, digamos, con, con etiqueta. Pero sí, a mis 52 años, de, eh, me quise hacer completamente responsable de mi salud. Empiezan deterioros, empiezas a olvidarte de cosas. Y dije, pues esto no puede ser, ni con médico occidental ni con médico chino. Quiero ser 100% responsable de mi salud. Y empecé a practicar. Empecé con las sentadillas, que tú ah, conoces. Sí. Y bueno, pues de ahí en adelante empecé autodidacta. Y después ya aparecieron los maestros. Y bueno, pues casos casos así de recuperación. Eh, he, he vivido y presenciado casos sorprendentes, algunos de los que me, encuentra, me cuentan los de, qué, de salud... Pero en qué caso de enfermedad puntual? Por ejemplo, un cáncer de mama, eh, una compañera mía, eso concretamente en una, en una práctica de recuperación de 10 días. Eh, eh, pues ella a ella se le redujo a nada el, el, el tumor ¿eh? o sea que de, de tener un, un, un diámetro de 3 centímetros pasó a tener milímetros ¿eh? eso sí lo puedo lo puedo corroborar yo ¿eh? después patologías menores, He, he vivido también, como lo que es este, pasar de estar eso, bastante descentrado o una persona que es fumadora, que tenía dolores crónicos y va a una charla, a una charla estoy hablando de Chinen ah. Chikun donde se hace una sanación grupal. ¿eh? Este fue el caso de Chen Qingchuan, el que ah. el que hizo. Y la mujer salió de ahí, hola, fue a prender hola. su cigarro y ya no quiso fumar. ¿eh? Y el dolor de cabeza que le tenía desde hace a ah, 10 años pues había desaparecido. Y luego fue conmigo a mis clases y, y, y esta mujer pues de vez en cuando aparece con alguna, ¿no?, con algún achaquecito y practicamos, pues tranquila, practicamos con mucha alegría y con mucha decisión y ahí pues la labor del campo de Chi es muy importante porque estamos, en el, cuando trabajas con un grupo está todo el mundo dando la misma información, todo el cuerpo está saludable, toda la energía fluye bien por los canales, ah. ¿eh? se recupera la energía vital. ¿eh? Cualquier patología que tengas es una condensación de un estancamiento de energía. Entonces, como tú en la práctica de Chinen chikun lo que haces es que todo el cuerpo ¿eh? empieza a hacerse inmaterial, o sea, a, a, a vivir la parte sutil del cuerpo, cualquier eh, densidad, se transforma en chi, y por tanto, cualquier densidad puede fácilmente, con la práctica, con la perseverancia de la práctica, desaparecer. ¿Mm? Los ejercicios son, son 15 minutos, ¿no? 15, 20 minutos. Hay, eh, depende, depende. Mm. Tú, depende del grado de enfermedad que tengas. Cuanto mm. cuanto más enfermito estés, es más, más adecuado que tú practiques más. Claro. ¿Eh? y esos movimientos de cuerpo son los que producen la liberación de energía y el efecto de sanación Son los movimientos y es la conciencia En se se te llevan a que eh, adquieras un foco en tu conciencia Y que aprendas a desapegar del mundo exterior y de las cosas materiales eh, tu conciencia eh, eh, Habitualmente creemos que la felicidad está en las cosas ¿no? que tenemos ¿No? En la economía, en el coche, en la casa, en la, en la mujer, en los hijos, etcétera, etcétera. Pero en Chinen Chikung empezamos a traer la conciencia al interior y empezar a disfrutar de uno mismo. A disfrutar de todo en la vida. Eso es lo más importante de Chinen Chikung. Practicamos Chinen Chikung para aprender a disfrutar ¿eh? y disfrutamos de todo lo que la vida no, nos traiga. sea... Bueno no juzgamos malo. ni bueno ni malo. Ahí yeah. lo trajo la vida, pues algo que tengo que aprender y crecer en mi nivel de conciencia. Mm. Y por eso es muy hermoso, ¿no? Porque te abres, aprendes a abrir tu corazón ¿eh? y el corazón ya empieza a funcionar en una unidad con la mente, ¿no? Es el corazón de la mente. Y. Eh, nos, me contaba eh, una profesora, la profesora Wang, que llegó al centro este donde estuve en Hainan eh, durante 25 días. La mujer llegó con una depresión, con un insomnio crónico y con un cáncer de mama también, con presbicia. La mujer en 15 días se curó de su cáncer de mama y en un mes, practicando, eh, se curó de su insomnio crónico, ¿eh? La presbicia fue muy, muy rápida, ¿no? Y entonces yo le pregunté a la doctora, a, a, a la profe Wang, que es una mujer de Mongolia, ¿eh? de la Mongolia china, una mujer muy hermosa, y me decía lo que me salvó, ¿cuál, cuál fue la práctica que, que la salvó, profesora Wang? Y ella me decía, ¿la práctica? No, es que yo abrí mi corazón y lo hice tan, tan, tan grande que fue mi corazón el que me salvó, obviamente, aprendes a abrir el corazón práctica tras práctica. ¿no? Y eso, y eso pues, es también muy enternecedor. Digamos que esencialmente enfermamos porque durante todo el desarrollo de nuestra vida como seres hemos ido adquiriendo creencias limitantes. Y esas creencias limitantes ¿eh? van haciéndonos menos de lo que somos. Somos seres uh -huh. inmensamente grandes, inmensamente poderosos, in inmensamente fusionados con todo el universo. ¿no? Entonces, cuando tenemos que desaprender eso que hemos ido aprendiendo, ¿eh? para entrar en realmente la responsabilidad de lo que somos como seres humanos. Y es hermoso el camino de Chinen Chikun uh -huh. en ese sentido. Es muy liberador. Y además, en ese no soy yo, no eres tú, somos uno, pero a la vez sigue siendo tú y a la vez sigo siendo yo, todo el proceso de salud que yo realizo conmigo mismo, te repercute a ti. ¿eh? Y todo, todos tus eh, pequeños cambios y pequeñas mejoras ¿eh? me repercute a mí. Y, y estamos enviándonos la información de que no pienses en tus proyectos como algo de futuro, ¿eh? tus proyectos los tienes que ver realizados en el momento presente porque si lo piensas como algo futuro ¿eh? ese, ese proyecto se va a bloquear ¿eh? porque es un anhelo de algo imposible en cambio también nos enseña el Chinen Chikung que nuestros proyectos de vida son realizables también en el gran campo de Chinen Chikung que además el doctor Pan tiene que ver con ese campo de chi. Él se está enviando información, son millones de personas que están enviando buena información y únicamente buena información a ese campo, ¿no? De realización, de liberación, de salud, de proyectos realizados, de posibilidades de, de vida ilimitada, ¿no? Y entonces, pues en ese gran campo de chi, tú siempre pones a tu familia, ¿no? Tú practicas para ti, tu mejora es... Eh, lo, lo fundamental, pero inmediatamente a la familia, el chikún más difícil, pero el más elevado. Y luego a la sociedad, luego a la naturaleza, luego al universo. ¿Eh? Es pura poesía Chinen chikun, ah. pero una poesía concreta. La vida la llevas a Chinen chikun y Chinen chikun a la vida. ¿Eh? Es eh, muy asombroso porque eh, se transforma en una cultura y en un estilo de vida. Ahora, usted tenía eh, tres especialidades diferentes, ¿no? Ah, Por lo menos ahí vivimos, ¿no? De, de, de las cosas que he hecho en mi vida. Eh, bueno, no, de, sobre, de, sobre esta, la práctica de, de eh, ¿Qué diferencia hay? Eh, pero, a ver, a, pero, a, ¿a qué te refieres? ¿Por qué? ¿Por los tres profesores? Sí, los tres profesores. No, los tres profesores son, eh, lo, con los tres he aprendido nivel uno. Uno, con ah, otro y con otro. Ajá. Y con dos de ellos, nivel dos. Y ahora con el, el que aparecía, con Wei Fen, okay. voy a aprender el nivel tres. ¿eh? Entonces, con, eh, he repetido con, con los profesores, una y otra vez, porque siempre vas incorporando información en la medida en que eh, te vas permeabilizando. Ajá. Entonces, tú puedes recibir una vez, otra vez y otra vez el nivel uno, pero... Tu conciencia, como se va amplificando, lo va a captar cada vez más profundo. De tal manera que la transformación interna es siempre, siempre va a más. Esta práctica, una vez que uno aprende, sí. ya... La, la hace solo, ¿no es cierto? La idea, es liberador, la, es la idea es que damos todos los recursos para que la persona pueda practicar sola Bien. y cada tanto pues, se puede encontrar, porque, la, porque el grupo también es interesante, pero aquí en Salta sabemos que hay gente que practica ¿eh? y se pueden juntar y practicar juntos y eso potencia el sentido de alegría. El ser humano es esencialmente gregario y, y, y trabajar, practicar en grupo, Obviamente que te va a aportar la experiencia de cómo te fue en esto y cómo te fue en aquello. ¿Eh? Uh -huh. Y es un sentido de alegría eh, muy grande. Y ese sentido de alegría es una de las principales actitudes que se cultiva, que, con las que te tienes que encontrar para practicar chikun. Primero la postura, ¿no? Si es de pie, es una, adecuada. La cabeza siempre tiene que estar abierta al universo uh -huh. y los pies firmes en la tierra, ¿eh? impulsando hacia arriba, el sentido de verticalidad del ser humano. ¿eh? Y luego un sentido de felicidad, conectar con algún momento de alegría, conectar con algún momento relacionado con un atardecer, un amanecer, eh, una llovizna suave, el olor a tierra mojada, algo que te llene de felicidad como esos, esa maravilla, ¿no? cuando florece, toda salta no sé, en la primavera. ¿eh? Eh, todos esos elementos de la naturaleza que nos ponen contentos pues y lo traes al interior. Imagínate que hay personas que pueden tener, como cualquiera de nosotros, sí. y nunca han agradecido a sus células, por ejemplo. Mm. Nunca han tenido una mirada de ternura hacia el agua no, de su no, cuerpo. Sí. De eso se trata también Chinen Chicun. Mm. Hay un problema enorme en esta sociedad donde la gente vive sumida en lo cotidiano y se pierde la perspectiva de lo que es la expectativa de generar una nueva conciencia y forma de ver, ¿no? lamentablemente lo digo a esto porque lo cotidiano se vuelve trágico, así lo dice una canción. Y en este contexto de vida muchas personas tienen que vivirlo lo diario, uh -huh. se levantan ya, se levantan, ay, qué, qué, qué, qué mal, qué no! <risa> sí, sí, Dios sí. mío, si te levantas así, sin duda que te estás tragando una cucharada de veneno por minuto. Mala información, mala información. Mala información, eh, entonces, cargando mal, claro. cargándose mal. Se trata de, bueno, pues que de esta manera eh, vamos po poco a poco en nuestro entorno vamos generando un cambio, ¿no? Y si nosotros empezamos ya a levantarnos con, con, otra, con otra cara, con otra sonrisa, la sonrisa interior es una práctica del chikung muy ancestral, ¿eh? Ya sabes que las endorfinas... Sí, ¿eh? Se generan artificialmente, incluso. Eh, así sea falsa la solamente, sonrisa. Solamente elevando la comisura de la boca sí. y la comisura de los ojos, está segregando endorfinas. Y ahora, ¿y si le pones un poquito de canto ¿eh? el doctor pan es un artista no ha creado ha, ha creado melodías ¿eh? tenemos alguna melodía por ahí ¿Cómo eh, se le encuentra sí, la melodía sí sí sí eh, pues en, en, en, en, a ver si en mi director, página está si sí, yo había mandado alguna con un video, que sí. son los ocho versos los ocho versos se cantan es los ocho versos está inspirado en una oración budista muy antigua milenaria estamos con posibilidad de acceder a la página de la señora el nombre de la página cuál es, es eh, los versos no lo mandes es, mandé. es, eh, A ver. es eh, chinen chinen cuenca chinen cuenca eh, de Facebook con eso ya, ya lo encuentra bien y ahí eh. encontramos los versos y ahí ese, y encuentras los versos cantado. que vienen con la música está está cantado por mí y, y también pues, en, en internet también encuentras eh, cantados los ocho versos por, por este, alguna cantante china también, son bien bonitos. Pero además los ocho versos te ubican, ¿no? te, te van eh, armonizando todo tu campo de chi para que eh, comenzar el día, por ejemplo, o comenzar tu práctica. ¿eh? Y comienzas completamente no, pues, centrado, completamente en, en eje... ¿no? y comple completamente en paz contigo. ¿Se siente la energía? Hombre, sí. Y en general las personas la sienten rápidamente en chin en Se siente rápido, ¿no? Sí. Eh, se toma la energía de diferente, de, de, de la tierra, Aprientes del horizonte. reconocer la propia y luego sí. también atraer a la, sí. a, a, al chi del universo, del la del energía universo. del universo, sí. se, se para que recuperar toda esa energía vital que podemos haber perdido, ¿eh? Mm por las emociones, por los enfados, por, por tantas, eh, eh, digamos, por, por tantas este, situaciones que nos hacen eh, amargarnos la vida ¿no? en, en diferentes niveles. ¿eh? Entonces todo, se podemos recuperar esa energía vital ¿eh? y podemos sentirnos bastante más fuertes, podemos sentir la maestría de las emociones, ¿eh? o sea, estar en, de forma estable en la vida, ¿Eh? Emocionarnos sí, pero vemos venir las emociones Y las procesamos adentro, no se las tiramos a, a las Ay. personas ¿no? Para, para liberarnos de las emociones No, Nos hacemos 100% responsables las emociones Las vivimos y las mutamos en un sentido de realización En un sentido de alegría, en un sentido de eh, servicio a la sociedad ¿Y algún ejercicio sencillo como para sentir la energía vos pues, estabas haciendo sí, sí, sí, sí A ver. pues eh, un ejercicio sencillo para sentir la energía es que tú pongas las manos lo más juntito que puedas y cierres los ojos o mires el espacio que hay entre una mano y otra y vayas apretando un poquito más un poquito más un poquito más sin tocar, sin tocar y ya luego separas, separas unos 10-15 centímetros y juntas otra vez. A todo esto tú lo haces y piensas que tu cabeza ¿eh? es como si fuera el cielo azul y que tus pies fueran la tierra. Y abres y cierras, abres y cierras, presionas cuando cierras, parece que hay algo ahí. Sí, en ese vacío es parece que hay algo. ¿eh? Y, y vas separando y sientes la unión entre los pulgares, los índices, los dedos medios, los anulares y los meñiques. Y ya, y ya luego, pues cuando sientes eso, ya te das una lavadita de cara, así, como si fuera agua pura. Ajá. ¿Eh? Sí. ¿Es posible sentir algo? Sí, se siente. ¿Eh? Y ya, pues si quieres, elevas los brazos sobre la cabeza ¿eh? y sientes que tus manos, tus manos pueden llegar hasta el cielo azul y recibir esa, esa cosa tan sutil y tan hermosa que lo llena todo y no se ve. Y ya lo traes por, al, por el centro de la cabeza, recordando que cuando éramos bebés teníamos las fontanelas abiertas y lo traes por el frente, y lo traes por el cuello, el pecho, hasta el abdomen. Y ahí pones las manos sobre el ombligo, justamente, ¿eh? En el ombligo vamos a pensar que seguimos siendo bebés y vamos a pensar que a través de ese ombligo nos nutre el universo, ¿no? Y pensamos profundo en el interior y ahí se va recuperando esa energía vital, ¿eh? Esas ganas de vivir. Esa fuerza y esa flexibilidad de los tendones. Sí. Muy lindo. ¿Eh? Perfecto. Muy sencillo y se puede practicar.